¡Sin casa! ¡Sin casa! Unas casas eh, de precio tasado que teníamos alquileres subvencionados y de la noche a la mañana eh, han decidido eh, eh, privatizarlas y venderlas. ...pertenecen, la han comprado un fondo cubitre... Eh, ...eran viviendas que estaban para alquiler social... ...y de repente están para, para sacar dinero con ellas... ...entonces las personas que estamos allí... ...hay algunas que tienen, eh, bueno pues eh, tienen trabajo... ...y han podido comprar, pero hay muchas otras... ...que son madres solteras con niños o divorciadas... ...con bebés a su cargo, que cobran un, una ayuda social... ...es decir, que no van a tener opción a un alquiler... Eh, no hay manera de conseguir alquileres. Eh, Nasubinsa está prácticamente desbordado. Eh, me imagino que esta es la situación nuestra, pero que hay mucha gente en estas circunstancias. Yo soy jubilada, hay otros jubilados. Mm, con los sueldos de, de jubilación no hay opciones a un alquiler normal. Queremos pagar una vivienda, pero claro, queremos pagarla a un precio que podamos permitirnos. Si la sociedad ha creado eh, eh, sueldos muy bajos en algunas personas, jubilaciones muy bajas y personas que no tienen acceso a trabajo porque tienen bebés y las circunstancias de su vida pues eh, son que, que tienen que vivir con una ayuda social, queremos ayuda para vivir, queremos ayuda para tener una casa delante encima de nuestras cabezas y seguir viviendo. Si sí se puede, no se quiere, si sí se puede, no se quiere. Que confío puede, en que, no se, en que se, puede, se puede y confío en que se quiera.